No te asustes. ¿Sacaste foto? ¿Para qué estamos duplicando? No, no se puede duplicar. ¿Te sacaste foto o no? ¿Sacaste foto, cumpa? ¿Me ve? ¿Me estás viendo? Creo, creo que ya se la sacó en teoría. Se la debería haber sacado. Bueno, por si preguntan, gente, no se asusten. Soy... Soy owner de Ghostly, ¿ok? <ríe> no se asusten porque volé Soy el dueño de Ghostly Por si no sabían, nomás Les tiro ahí el, el datito Ok, acabo de proteger más o menos mi cama Pero está bien Aceptable Nice hacks Un segundo, esperen que no no voy a poder hacer Godrich bien Porque no, no desliza mi dedo Bueno, sí, lo supuse No, no le puedo mandar mensaje, ok F. No le voy a poder responder a Zapita. ¿Cómo llegaste hasta acá? Ah, tiró TNT, ¿no? Y se partió las piernas. ¡Oh! ¡Uy, Dios! ¡Casi me mata! ¿Se sacó Fotogian al final o no? Godrich. Ok. A ver si protegió la cama. Sí la protegió. ¡Sí! ¡Bien! ¡Bien! Yeah, ¡ZiZi! <laughs>